Ya estoy listo, ¿eh? estoy listo ya para meterme ahí en sus filas. Aguanta, aguanta. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que, no, que, que no me tienen en el grupo? ¡Quieren a ella y Demon! A él le robarán sus ilusiones. Ya no sé qué es verdad, qué es mentira. Cuando vuelves, Peter. Te necesito. Y a ella le robarán la paz. ¿Has vuelto a ver a esa mujer que se parecía a Claudia Llanos? No se parecía a Claudia. ...era exactamente igual. Para mí, en el momento que la vi... ...era Claudia. Esto se pone ¡Al fondo hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.